hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy vamos a concentrarnos en más problemas de termodinámica seguiremos aplicando todo lo que hemos visto a través del curso pero vamos a hacerlo de una forma mucho más práctica a la vez que estamos resolviendo ejercicios tipo problema no siendo más comencemos Quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo Limpieza y calidad que brilla. Podemos ver algunos de sus productos como El sellador de pisos En sus diferentes presentaciones También Podemos ver la crema lavaplatos En las aromas tanto limón como chicle Y también en diferentes presentaciones Para saber más Pueden contactar entonces el reflejo a través de la página web y el teléfono que aparece en la pantalla vamos a comenzar con este primer ejemplo un dispositivo cilindro émbolo sin fricción contiene al principio 50 litros de líquido saturado de refrigerante 134 a el émbolo tiene libre movimiento y su masa es tal que mantiene una presión de 500 kilopascal sobre el refrigerante ¿Qué quiere decir esto que la presión es constante a continuación, se calienta el refrigerante hasta su temperatura y sube a 70 grados centígrados. Calcule el trabajo efectuado durante el proceso. Entonces, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Primeramente, vamos a analizar ambos estados y vamos a mirar qué pasa en el estado número 1. Tenemos que aquí tenemos la presión que equivale a... 500 kilopascal, vamos a llamar a este el estado número 1 y también sabemos que es un líquido saturado en el estado 2 se dice que la presión se mantiene, quiere decir que la presión 2 también va a ser igual a 500 kilopascal y la temperatura va a ser temperatura 2 va a ser 70 grados centígrados quiere decir que ambos estados están definidos como hay un desplazamiento, existe un trabajo. Ese trabajo va a venir dado por la presión, que va a ser constante, y un cambio de volumen, que va a ser un volumen 2 menos un volumen 1. Estos volúmenes deben ser, en este caso, deben ser solamente en unidades no específicas, volúmenes normales. Bueno, vamos a empezar entonces a definir el primer estado. Presión y 500 kilopascal líquido saturado, vamos a mirar entonces el estado, vamos a tablas de vapor y buscamos a la presión de 500 vamos a tablas de refrigerante 134A y una presión de 500, podemos ver acá está la presión de 500 y vamos a buscar las condiciones de saturación o sea que necesitamos el volumen específico de líquido entonces ya tenemos, lo podemos tener por aquí, la tablita sería esta y vamos a ir mirando entonces acá. Entonces tenemos lo siguiente. Presión de 500. Le corresponde el volumen específico de 0,0008059. Vamos a anotar entonces. El volumen específico 1 va a ser 0,0008059. Ese es el volumen que corresponde en metros cúbicos por kilogramo. También tenemos que el volumen que nos dan del tanque es de 50 litros. Vamos a llamar ese volumen un volumen 1. Va a ser igual a 50 litros. Pero debemos cambiar las unidades. Entonces 50 litros, 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Cancelamos unidades, litros y litros, y esto nos va a dar un valor de 0,05 metros cúbicos. ¿Por qué es importante trabajar con esas unidades? Porque tenemos las unidades de metro cúbico por kilogramo. Entonces es mejor trabajar en unidades consistentes. ¿Con ello qué podemos hacer? Pues tenemos el volumen específico 1 y el volumen 1. Podemos hallar la masa. No olviden que el volumen específico viene dado por masa volumen sobre masa en este caso vamos a hallar la masa, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, quedaría masa por volumen específico igual a volumen entonces esto está multiplicando, pasa a dividir, quedaría que volumen sobre volumen específico, en este caso sería volumen 1 y volumen específico 1 entonces volumen 1 es 0,05 metros cúbicos sobre el valor de, que es 0,008059 metros cúbicos por kilogramo. Utilizamos la calculadora para estos cálculos. Entonces dividimos 0,05. En, bien, que son tres ceros acá, corregimos acá, tres ceritos. 0,08059 nos da... 62,04 kilogramos esta es la masa de nuestro interés 62,04 kilogramos esta masa va a ser constante o sea que esta masa la vamos a tener que utilizar para poder hallar luego el nuevo volumen ahora teniendo ya esto vamos a ir al estado 2 ya tenemos las condiciones del volumen este volumen lo vamos a utilizar este es el volumen 1 y vamos a mirar en el estado 2 cuál sería el volumen 2 para poder hallar así el trabajo. Vamos entonces a hacer ese cálculo. Vamos entonces a definir el estado 2. Tenemos la presión y la temperatura. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar con la temperatura, hallaremos la presión de saturación. Entonces vamos a buscar en tablas de vapor... A 70 grados, ¿qué presión de saturación corresponde? Vamos a mirar entonces, vamos a tablas. Y en este caso tenemos que buscar la temperatura del refrigerante, que sería 70 grados. Aquí la podemos ver. Y aquí tenemos la presión. Entonces, miremos bien, sería este valor. Entonces, viéndola aquí, podemos subrayar que es esta Temperatura sería 70 grados centígrados. La presión sería 2.118. Entonces, presión de saturación 2.118 kilopascal. ¿Qué pasa con la presión? Comparando, vemos que la presión es mayor a la presión de saturación. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos un vapor sobrecalentado vamos a ir entonces a tablas de vapor sobrecalentado para definir nuestro estado termodinámico entonces vamos por favor de nuevo a las tablas de vapor vamos a mirar vamos a tablas de vapor no olviden que la pareja sería 70 con 500 entonces acá vapor sobrecalentado 70 70 500, pero miren que las unidades están en megapascal, entonces debemos dividir esos megapascal, entonces sabemos que 500 kilopascal lo dividimos, se divide por 1000, 1000 kilopascal nos da 1 megapascal, esto daría 0,5 megapascal, vamos a ver esa presión, a 0,5 megapascal. Está más arriba 0.4, 0.5, dónde está? Mucho más aquí la podemos ver. 0,5 y 70. ¿Qué me están pidiendo? Solamente el volumen específico. Miren, volumen específico entonces sería 0,052427. O sea que el volumen específico 2 0.052 427 metros cúbicos por kilogramo. ese es el volumen que nos interesa, ya con este volumen específico no olvidemos que ya tenemos la masa que la hemos encontrado anteriormente con esa masa no olviden que esa masa nos dio el valor de la masa 1 no olviden que es igual a la masa 2 y esto equivale a 62,04 kilogramos entonces con esta masa y este volumen podemos hallar un volumen 2. Entonces qué hacemos? Entonces tenemos lo siguiente: tenemos que bien no que volumen específico es volumen sobre masa. Entonces vamos a despejar ese volumen. Entonces sería volumen va a ser igual a volumen específico por la masa. En este caso sería volumen específico 2, masa 2 y este el es volumen 2. ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual al volumen específico 2, que le hemos hallado, que es 0,052427 metros cúbicos por kilogramo Y lo multiplicamos por la masa. ¿Qué ¿Cuánto nos dio la masa? No olviden que la masa es 62,04 kilogramos. Se nos cancelan las unidades de kilogramo con kilogramo y esto nos da, utilizamos de nuevo la calculadora, 0.052427 por 62,04. Eso nos da 3.252 metros cúbicos. Este es el otro volumen. Ya hemos encontrado el volumen 1 y el volumen 2. No olviden que la masa es constante. Ahora sí podemos hallar el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Recuerden que el trabajo viene dado por la presión por el cambio de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. En este caso la presión, no olviden que es 500 kilopascal. Y el volumen 2 es 3,252 metros cúbicos menos el volumen 1, que es de 0,05 metros cúbicos. Hacemos esta resta y multiplicamos. Entonces sería 500 que multiplica la diferencia de 3.252 menos 0.05. Eso nos da el valor de 1.000 623,5 pero ¿qué unidades no olviden que los pascales son newton por metro cuadrado cierto, entonces ahora, si tenemos eh, pascales newton sobre metro cuadrado no olvidemos que pascal es la unidad de newton sobre metro cuadrado pero lo estamos multiplicando por unidades de metros cúbicos. Entonces se cancelarían. Este cúbico con este nos quedaría newton por metro. Estas unidades son las unidades de los joules. Newton por metro. Pero como tenemos kilo, entonces kilo joules. O sea que las unidades aquí deben ser los kilojoules. 1623,5 kilojoules. Este es el trabajo. O sea, que aquí hemos determinado el trabajo de que ejerce este pistón émbolo. O sea, que el trabajo que ejerció fueron 1623,5 kJ. Con esto daríamos por concluido este primer problema. Veamos un siguiente problema termodinámico. Vamos a continuar ahora con el siguiente ejemplo. Un dispositivo cilindro-émbolo contiene 0,85 kg de refrigerante 13A a menos 10 grados centígrados. El émbolo tiene movimiento libre y su masa es de 12 kg, con diámetro de 25 centímetros. La presión atmosférica total es de 88 kPa. Se transfiere calor al refrigerante hasta que su temperatura es 15 grados centígrados determine A, la presión final, B, el cambio de volumen del cilindro y C, el cambio de entalpía en el refrigerante 13A. Entonces vamos a empezar analizando lo siguiente. Tenemos lo siguiente, tenemos que nos están dando una masa que es de 0,85 kilogramos y nos dan una temperatura de menos 10 y una temperatura en un segundo estado que es 15 grados centígrados. No olvidemos que también nos están dando la masa y nos hablan del diámetro. Como estamos hablando de un cilindro émbolo, quiere decir que el área, eso es algo cilíndrico, entonces el área sería pi r cuadrado, tengámoslo en cuenta por acá. Área sería igual a pi por radio al cuadrado. Pero como estamos hablando de diámetro, sería área, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, entonces analicemos. ¿Qué nos dice, Nos piden la presión final. Vamos a definir primeramente el estado número 1, estado termodinámico 1. Tenemos lo siguiente, tenemos que la masa, sabemos que es de 12 kilogramos, y nos dicen que tiene una presión atmosférica, vamos a poner acá la presión atmosférica, que es de 88 kilopascal. Y fuera de eso, se está generando una presión. Podemos observar que como hay un área, aquí hay otra presión que es fuerza sobre área. Entonces acá hay otra presión, entonces la acá, la presión, digamos, del émbolo. Y tenemos que la temperatura, llamamos la temperatura 1, es de menos 10 grados centígrados, la temperatura que nos dan acá. Y pues la presión, tendríamos que analizar esa presión. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la presión? No, no, va a ser la presión del émbolo más la presión atmosférica, y qué ocurre en el estado 2, tenemos que la temperatura 2 es igual a 15 grados centígrados, se transfiere calor, o sea que se le ingresa calor al sistema, pero como ocurre esto, esto debe ocurrir a presión constante, o sea que la presión 1 es igual a la presión 2, o sea que si definimos el primer estado, la presión, ya tenemos la presión 2, la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Y qué debemos hacer? Pues, como nos piden el cambio de volumen del cilindro, tenemos que hallar el volumen específico 1 y un volumen específico 2. De igual manera, como nos piden cambio de entalpía, nos toca hallar la entalpía en el estado 1 y la entalpía en el estado 2. Como es cambio, significa la diferencia entre estos volúmenes y lo mismo para el cambio de entalpía. Entonces, vamos a empezar desarrollando cada uno de estos estados. Empecemos con el primero. Tenemos en el estado 1 lo siguiente. Vamos a hallar primeramente la presión 1. La presión 1 va a ser igual a 82 kilopascal que es la presión, Ah, perdón, primeramente empecemos con la presión del émbolo. La presión del émbolo va a ser fuerza sobre área. ¿Y esa fuerza por qué va a estar dada? Pues la Fuerza sería la masa por la gravedad. Nos dan que la masa equivale a 12 kilogramos y la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Efectuamos esa multiplicación y nos da lo siguiente. 12 por 9,8 es igual a 117,6. ¿Qué unidades? Esto nos va a dar en newtons Y nos falta solamente el área. ¿Y el área que va a ser igual? El área va a ser pi por diámetro al cuadrado. Entonces el área... No olviden que estamos hallando solamente por ahora la presión del émbolo. Y que luego debemos sumarle la presión atmosférica. Esta presión que está acá es la presión del émbolo. Ahora, el área va a ser pi por el diámetro, que ya sabemos que es cuánto, nos lo dicen por acá. El diámetro equivale a 25 centímetros, pero no podemos trabajar con centímetros, así que trabajamos con metros, que equivale a 0,25 metros elevado al cuadrado y lo dividimos por 4. Efectuamos esa operación y nos da lo siguiente. Equivale a 0,049 metros cuadrados. Entonces, Efectuamos esta división, entonces sería, fuerza sobre área sería 117,6 dividido 0,049 metros cuadrados. Esto nos va a dar la unidad, newton sobre metro cuadrado es pascales, no se olviden que es pascales. Entonces dividimos por 0,049 y tenemos que esto es 2,400 metros pero como la presión está en kilopascales de, de la atmósfera debemos dividir por mil, mil pascales son un kilopascal, se cancelan las unidades de pascal con pascal y nos da que esto equivale a 2,4 kilopascal, esta es la presión del émbolo. Ahora, ya teniendo esta presión, podemos sumar con la presión atmosférica. Entonces esto va a ser que la presión 1 va a ser 2,4 kilopascal más 88 kilopascal. Sumando esto, nos da el valor de 90.4 kilopascal. Quiere decir aquí que hemos encontrado la presión de del primer estado. Esta sería la presión. Ahora sí podemos definir el estado termodinámico, no olviden que estamos trabajando con el refrigerante 13A, tanto en el estado 1 como en el estado 2. Entonces ya con la presión y con la temperatura vamos a definir el estado termodinámico. Vamos entonces a utilizar las tablas de vapor para empezar a definir el estado. ¿Qué vamos a hacer? Con menos 10 grados centígrados vamos a hallar la presión de saturación para comparar con esta presión y así saber en qué estado nos encontramos. Veamos, vamos a tablas y nos ubicamos buscando refrigerante 13A, condiciones de saturación, tenemos que buscar que la temperatura sea menos 10, vamos acá y hemos encontrado que la presión de saturación es 200.74, vamos a otra ese valor, la presión de saturación es 200.74 kilopascal, si comparamos esta presión podemos ver que esta presión es menor a la presión de saturación, como es menor nos encontramos en un vapor sobrecalentado, entonces tenemos que ir a tablas de vapor sobrecalentado para poder definir este estado, o sea que nuestro primer estado es un vapor sobrecalentado de refrigerante 13A. Ya continuando, ya sabemos que tenemos la temperatura y la presión y sabemos que es un vapor sobrecalentado, entonces vamos a ir a las tablas de vapor y vamos a buscar esa pareja, menos 10 y 0,0,0, 0, 0, eh, miremos la presión primeramente, la presión es 90.4 kilopascal, debemos hacer una conversión ya que se trabaja en megapascal, esto equivale a dividir esto por 1000 kilopascal que son 1 megapascal, esto nos da el valor de 0,094 megapascal, esta es la temperatura con la cual debemos trabajar. Vamos entonces a las tablas de vapor y ahora sí definamos ese estado termodinámico como debe ser. Bien, vamos entonces a vapor sobrecalentado y aquí podemos ver lo siguiente. Menos 10, esta es la temperatura que tenemos y tenemos una presión de 0,06 megapascal y tenemos otra de 0,10 megapascal. Quiere decir que necesito encontrar entre estas dos, debo interpolar para la, la presión de 0,0904. Vamos a utilizar esta tablita para trabajar con ella. Entonces la vemos acá, vemos aquí la tabla y tenemos aquí las presiones. Entonces vamos a subrayar la información que nos interesa. Tenemos la presión que está menos 10 y equivale al volumen específico que es este. Y como también necesitamos la entalpía, vamos a subrayar también la entalpía. Y la otra es 0,010, el volumen específico y la entalpía. Entonces, como podemos ver, tenemos que hacer una interpolación. Vamos a hacer primeramente una interpolación solamente para volumen específico y luego lo vamos a hacer para entalpía. Entonces, empecemos con volumen específico. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. No olvidemos que aquí tenemos la, la fórmula para interpolar. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Vamos a poner acá los valores. Entonces, sería 0,06 megapascal. Tiene un volumen específico, miren que esta es presión y este es volumen, equivale a 0,35048 metros cúbicos por kilogramo. Lo mismo acá, entonces tenemos que no conocemos 0,09, esta va a ser mi incógnita. Y pues llamémosla en este caso, como estamos hablando de mismas variables, sería Y. Y tenemos que para 0,1 megapascal o 0,10 megapascal equivale a un volumen específico de 0,2743. Podemos utilizar la fórmula, eso ya lo hemos hecho, pero para agilizar los cálculos, esta vez lo vamos a hacer utilizando el programita. Vamos a ir al programa de interpolación y vamos a reemplazar esos valores. Entonces vamos, de nuevo, vamos al programita. Vamos a utilizar la interpolación simple, ya que es una interpolación solamente simple. Entonces vamos a reemplazar aquí el valor. Entonces sabemos que aquí tenemos que la presión es 0,06, que el valor a encontrar es 0,094 y tenemos que el otro es 0,1. El volumen específico del primero es 0,35048 y el de 0,1 es 0,2743. Y le decimos calcular. Quiere decir que el valor es 0,24176, lo anotamos acá, 0,24176 metros cúbicos por kilogramo. Este es el volumen específico 1, ya hemos encontrado el primer volumen específico. Vamos a hacer lo mismo para la entalpía, entonces hacemos lo mismo, ponemos las parejas, presión, ahora entalpía, 0,06 megapascal, 0,0904, 0,1. La entalpía del primero es 248.58. Miren no que esto es kilojul por kilogramo y no conocemos este, decimos que también es y. Y conocemos aquí que el, la 0,1 es 247,49. Vamos a hallar entonces la entalpía utilizando, ya saben, podemos utilizar la ecuación o, pues de una forma más práctica, vamos a utilizar el programita para que agilicemos un poquito en la parte de cálculos. Vean, ahora aquí vamos a cambiar estos valores porque solamente nos interesa la parte de entalpía. Entonces, borramos este y también vamos a borrar este otro. 0,06 son 248.58 y para el otro equivale a 247.49. Y le decimos calcular, como le hicimos ahorita, empezamos a calcular y nos da el valor de 247,7516. Anotamos ese valor, 247,7516 kJ por kilogramo No olviden que ya hemos hallado entonces la entalpía también 1 encontramos el valor de volumen específico 1 y la entalpía 1. Son valores que necesitamos para hallar luego el cambio de volúmenes y el cambio de entalpía, que es lo que nos pide el ejercicio. Veamos ahora la definición del estado termodinámico 2. Ahora continuemos con el estado termodinámico 2. Ya hemos definido parte del 1, pero nos falta el 2. ¿Qué vamos a hacer? Con la temperatura de 15 grados centígrados, no olviden que estamos trabajando con el refrigerante... 13, 13A, y vamos a hallar la presión de saturación. No olviden que aquí ya sabemos que esta, esta presión es 0,90 0,94 megapascal. Vamos a 15 grados, vamos a tablas de vapor y vamos a buscar esa presión de saturación. Entonces vamos allá, vamos a buscar entonces la temperatura de 15 grados centígrados. No olviden, condiciones de saturación, 15 grados, tenemos por acá, y hemos encontrado por aquí 15 grados, ah estaría paso más o menos por acá, entre 14 y 16. Si vemos bien, estaría 400 algo más o menos, sería ser más o menos 490. No es necesario interpolar, porque ya sabemos que el rango es más o menos 400 algo, no es necesario. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos es comparar. O Entonces sea, sabemos que esto equivale, digamos que la presión de saturación sea alrededor de 480 y algo. pongámosle que sean 85 kilopascal. Y sabemos que la otra es 90.4. Esta presión es menor a la presión de saturación. No olviden que estamos comparando en unidades de kilopascal, que son eh, 90.4 con 485 kilopascal. O sea que volvemos a tener un vapor sobrecalentado. Ya teniendo esto, pues vamos a ir a tablas de vapor sobrecalentado, que ya las tenemos aquí, y vamos a analizar ese estado. Entonces tenemos lo siguiente. Sería 15, pero podemos ver algo. 15 no se encuentra aquí. Solamente tenemos 10 y 20 grados. Y la presión tampoco está, porque es 0,0904. O sea, ¿qué debemos hacer? Pues deberíamos encontrar primeramente las condiciones aquí, a 15. Y lo mismo, debería hacer lo mismo acá, encontrar las condiciones aquí, a 15. Con la presión, debemos hallar la presión que está entre estas dos, que es 0,0904 megapascal. Esto nos indica que debemos desarrollar una interpolación doble. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones de presión ni de temperatura para poder hallar nuestro estado. ¿Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las presiones que nos interesa. Ponemos acá, tenemos que la presión 0,06 megapascal. ¿Y cuál nos interesa a nosotros? Pues nos interesa es 0,06 0,904 megapascal. La otra equivale a 0,1. 0,10 megapascal. Teniendo esto en cuenta, sabemos que las temperaturas son 10 y 20 grados. Pero, quien nos interesa es? 15 grados centígrados. Estas son temperaturas. No olviden eso. Tenemos que esas son las temperaturas. Y a esto... ¿Qué es lo que queremos hallar? Tenemos que hallar volumen específico. Entonces vamos a poner acá volumen específico. Pero no olviden que también vamos a hacerlo. Vamos a anotarlo así para diferenciar. Necesitamos hallar volumen específico. Que sería el de 10 y el de 20. Y también pues después lo vamos a hacer. Vamos a buscar lo que tenga que ver con eh, la entalpía. Que sería, pongamos otro colorcito para diferenciar. Digamos que sea la de 10, que sería esta, y 20, y lo mismo acá. Entonces, como estamos hablando de 0,06 MPa, miremos cuánto equivale el volumen específico en 10. Ese volumen específico en 10 es 0,37893. Y en 20 es 0,39302. No olviden que esto es volumen específico. Y ahora miremos qué pasa acá. Miremos qué pasa en 0,1. En 0,1 tendríamos que el volumen específico va a ser para 10 0,22506 y el otro sería 0,23373 olviden que este es el volumen específico. Este lo hicimos para 0,06 y este es para 0,1. ¿Por qué esta información está organizada de esta manera? Esto es para que hagamos más fácil el cálculo en la interpolación que tiene que ver con la interpolación doble. Vamos a anotar estos valores en el programa de interpolación doble. Veamos. Vamos a ingresar los valores tal cual como los tenemos organizados. Entonces aquí ponemos la primera presión que es 0,06. En la siguiente sería 0,0904. Quien le sigue? Sería 0,1. No olviden que las temperaturas eran 10, 15 y 20. Esta es la que queremos hallar. Y para 0,06 el volumen específico era 0,37. 893, para 20 equivale a 0,39302 y tenemos que acá es 0, 22, 506 y por último para 0,1 a 20 es 0,23377. Le damos calcular y nos da el valor de 0,2693. Este es el volumen específico que nos interesa, 0,2693. Anotémoslo por aquí para que no se nos olvide. O sea que el volumen específico 2 es 0,2693. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer para las entalpías. Entonces vamos a borrar esto. ¿Solamente qué va a cambiar? Lo que está a este lado. Vamos a hacer un borrón acá. Vamos a borrar lo siguiente. Solamente lo que corresponde. A lo que tiene que ver con el volumen. Entonces aquí vamos a reemplazar las entalpías. Ya ven por qué le cambié el color. Para que no nos fuéramos a confundir. Vamos a poner entonces ahora. 264,66. Al otro lado 272,94. Y para la entalpía para 0,1 sería 263,81 y para el otro sería 272,17. Teniendo esto, volvemos a hacer lo siguiente. No olviden que estas son entalpías. La entalpía 0,06 y la entalpía a 0,1. Vamos a ingresar entonces esos valores para que los tengamos ahí presentes. Reemplacemos entonces los valores que corresponden a la entalpía. Entonces, borremos este, también podemos borrar este de acá, este de acá, que es solamente lo que nos interesan de entalpías, porque ya hallamos el volumen específico, entonces vamos a empezar a reemplazar. Vamos al primero, 264,66. El siguiente es 272,94. Aquí, sería 263,81 el que le sigue sería 272,17 ya teniendo esto le vamos a dar calcular quiere decir que el valor de entalpía es 268.156 268, 268 vamos a darla por acá ciento la entalpía 2 corresponde a 268,154, dejamos este numerito, kilojoule por kilogramo. Entonces vamos a anotar ese valor para que no se nos olvide y lo ponemos por acá. 268,154. Entonces ya tenemos todo. No olviden que el ejercicio nos estaba pidiendo lo primero, la presión, la presión del primer final, que es la presión 2, ya sabemos que es la misma presión que ya hemos hallado. Esta sería la pregunta de la A. Ahora, en la B nos piden el cambio de volumen y en la C nos piden el cambio de entalpía. Para la B, pues, para hallar el cambio de volumen, decimos que el cambio de volumen viene dado por la masa por la diferencia de volúmenes específicos. O sea, volumen específico 2 menos volumen específico 1. Y para la C, el cambio de entalpía va a ser la masa por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Importante aquí, como nos están hablando del cambio de volumen y el cambio de entalpía, en la parte del refrigerante debemos trabajar con la masa del refrigerante, que en este caso, si bien lo enviamos bien, la masa del refrigerante es 0,85 kilogramos o sea que es el valor que debemos trabajar para la masa Entonces vamos a reemplazar ese valor y vamos a hacer el cálculo entonces 0,85 lo vamos a multiplicar por el cambio de volumen bien que esto es en kilogramos y lo multiplicamos por los dos volúmenes que serían 0,26903 metros cúbicos por kilogramo menos el otro volumen que ya tenemos que es 0,24176, 0,24176 metros cúbicos por kilogramo, hacemos lo mismo para la entalpía, 0,85 kilogramos, lo multiplicamos por la entalpía 2, que es 268,154 kJ por kilogramo, menos la entalpía 1, 247,7516 kJ por kilogramo, no olviden que pues podemos ver que se nos cancelan kilogramos con kilogramos y lo mismo en el cambio de entalpía. Efectuamos la operación 0,85 que multiplica la diferencia de 0,26903 menos 0.24176. Esto nos da 0,023 metros cúbicos. Este sería el volumen o el cambio de volumen que ocurre allí. Hacemos lo mismo para la entalpía 0,85 por 268,154 menos 247.7516. Y esto nos da el valor de 17.34 kJ. Este sería el cambio de entalpía. O sea que aquí hemos encontrado el ítem B y el ítem C. Porque la ya lo habíamos encontrado que equivalía a la misma presión. Tanto para el estado 1 como para el estado 2. Espero que este video haya sido claro para todos. Con esto daríamos por concluido el curso de termodinámica. Espero genios que todos estos temas hayan quedado claros y si en algún caso tienen alguna duda pueden revisar cualquiera de los videos para que refuercen aquella temática que les haya costado un poco más. La próxima semana vamos a bajar un poco el grado y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con química. ¿Qué veremos? Vamos a ver reacciones químicas aplicadas mucho en la química orgánica. Entonces vamos a concentrarnos en esos temas. Espero